Yo soy Cristian, el día de hoy les traigo otro video sobre cómo hacer dinero, pero esta vez no es de esos videos donde puedes hacer centavos, es, no, no, es, no, no es un video para hacer un poquito de dinero extra, es realmente, de hecho este video va a ser un poco largo porque es realmente un tutorial sobre cómo crear un negocio con un mínimo de inversión, pero el negocio, eh, bueno, he estado... He estado en esta industria por muchos años. Es la industria de el entretenimiento para adultos y más específicamente sobre um, videos en vivo de, de cámaras web, es decir, chicas y chicos haciendo uh, shows en vivo a través de cámaras web. Ahora, lo que quiero lo que te quiero compartir aquí es la idea. Y la estrategia que tú puedes implementar en este, en este momento y que te puede llevar menos de 30 minutos para empezar tu propio negocio de cámaras web. Um, ahora, esto es... No tienes idea de lo fácil que va a ser. Porque uh, cuando te digo que tú vas a tener tu propio negocio de cámaras web, tal vez tú piensas... Ah, tengo que eh, conseguir a las modelos, tengo que conseguir el equipo para que graben y tengo que eh, hacer el sitio web y tengo que eh, decodificar todo y tengo que contratar a un programador y... No, no, no, no, no, no, no. Hay compañías que ya han hecho todo eso por ti y tú, es decir, ellas, esas compañías te necesitan a ti para promocionar lo que esas compañías ya tienen, es decir, su infraestructura. Lo voy a poner como un ejemplo. Imagínate que Walmart eh, te, te llama en este momento y te dice Fulanito, ¿sabes qué? Necesito que vendas mis productos no te preocupes de nada yo te pongo la tienda yo te pongo los productos yo te pongo los trabajadores lo único que tienes que hacer es buscar un nombre para tu compañía y hacer un logo lo pegamos encima del nombre de walmart la tienda y listo vas con tus amigos les pides que vayan a comprar a tu tienda y ya cada vez que tú vendas algo te pago una comisión. Así de fácil. ¿Y entonces, ¿qué vas a decir tú? Venga, Walmart, puedo vender sus productos y ganar una comisión al respecto. No lo digo, no lo pienso más. Vamos a hacerlo en este instante. Bueno, es algo así. Eh, lo único que necesitas son tres cosas. Y vaya que una de ellas no es necesariamente... Realmente no la necesitas mucho, pero es recomendable. Una es el dominio, que no es recomendable, pero te ayudaría muchísimo. Dos es el nombre y el logo. Es cualquier cosa que tú creas. Puede ser eh, panchitocaliente.com, eh, puede ser... Um, me, le, me tengo muchas ganas.com puede ser cualquier cosa mi nombre.com puede ser realmente lo que se te venga a la mente Ajá. Eh, así como hay compañías que se llaman eh, google.com, yahoo.com todas esas, lo único que tienes que pensar es un nombre, un nombre que va a ser el nombre de tu compañía eso es todo y hacer un logo ahora para hacer el logo no tienes que, no tienes que eh, gastar cientos de dólares eh, para contratar a un diseñador o para cualquier cosa así Hay, te voy a dejar en la descripción una aplicación en donde la descargas gratuitamente y ahí puedes poner tu nombre y hacer algunos movimientos y te va a generar un logo muy bonito, muy chulo, muy todo ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es pensar en tu nombre descargar la aplicación Crear tu logo. ¿Mm? Okay. Y el número 3 es la promoción, la mercadotecnia. Ahora, tampoco pienses que tienes que invertir miles de dólares para esto. Evidentemente, si tienes dinero para invertir en mercadotecnia o en promoción, es bienvenido, eh, te va a servir mucho. Pero probablemente si estás viendo este video es porque no lo tienes. No te preocupes. La estrategia es muy simple, vas a abrir una cuenta de Instagram, que es gratis, con el nombre de tu compañía, vas a poner tu logo y después, bueno, voy a platicar de qué poner, de qué publicar en esa cuenta al final, ¿ok? Entonces. Como resumen, tu dominio, el dominio lo compras, lo puedes comprar en, eh, bueno, en varios sitios, cualquier sitio web que venda dominios, te voy a dejar uno en la descripción. No tienes que comprarlo, no es obligatorio, pero es recomendable. Vaya que si ahorita no tienes dinero para comprarlo, lo puedes comprar después, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque eh, si no lo compras cada vez que quieras invitar a tus amigos a tu compañía el dominio va a ser algo así como www. el nombre de tu compañía punto .com. bla bla punto y ese bla bla bla son las um, iniciales de la compañía original que vaya la gente no va a saber realmente qué es pero se va a ver mucho mejor que sea www.tunombre o el nombre de tu compañía.com que el nombre de tu compañía, punto bla, bla, bla punto com. Si, si podemos quitar ese bla, bla, bla, es mucho mejor. Entonces, si no tienes dinero ahorita para invertir con que es, un dominio te cuesta 10 dólares al año. 10 dólares al año. O sea, es menos de un dólar al mes. Pero bueno, si no tienes ese dinero ahorita, lo puedes hacer más tarde lo único que tienes que hacer es eso entonces si tienes tu dominio perfecto mucho mejor si no ok no pasa nada pasemos al siguiente paso que es registrarte en esta compañía registrarte como eh, socio y empezar a configurar tu sitio con el nombre de tu compañía y con tu logo ¿Mm? y después eh, ya que se configure todo, que no tarda más de 10 minutos entonces vamos a pasar a cómo promocionar, cómo empezar a promocionar tu compañía ahora, les voy a mostrar en la computadora cómo eh, registrarse lo que tienen que hacer es visitar sex-bond.com y registrarse en ir hacia abajo y en la parte de abajo ahí van a ver una parte que dice registrarse como afiliados. Es más, vamos a hacerlo en este preciso momento. Síganme. Lo único que tiene que hacer es hacer exactamente lo que voy a hacer en la computadora. Ok, vamos a echarle un vistazo. Ok amigos, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es registrarse como socio en esta compañía y para eso no se preocupen porque no tienen que pagar nada es completamente gratis solo tienen que llenar un formulario y eso es todo eh, la razón por, de esto es porque la compañía gana porque ustedes van a promocionar sus servicios y ustedes ganarán una comisión por cada venta, entonces obviamente a la compañía le conviene eso. Así que vamos a sex y eh, esta compañía, esta página tiene eh, contenido adulto, no hay desnudos, pero eh, salen chicas bastante, bastante sensuales. Eh, pero así es más o menos, más o menos como se va a ver su propia página de internet. Evidentemente que eh, los colores van a cambiar un poco el logo que se encuentra del lado izquierdo, en la parte de arriba, donde dice Sex Bond, va a cambiar por su logo eh, con el nombre de su compañía. Y bueno, evidentemente habrá unos cambios que ustedes van a poder hacer estos cambios de la forma que a ustedes les parezca mejor. Ahora, vamos aquí, vamos hasta abajo. Todo, todo, todo, hasta abajo, hasta abajo. Van a salir muchas fotos de chicas, chicas, chicas, chicas. Vamos todo hasta abajo. Y aquí del lado izquierdo abajo dice enlaces relacionados y después hay un link que dice programa de afiliados. Le van a dar clic ahí y les va a abrir esta página en donde aquí donde dice sign up y gana 150 dólares le van a dar clic ahí. y desaparece esto, la página está en inglés pero vaya que si me siguen no se van a perder, aquí solo tienen que poner un nombre de usuario, el que ustedes quieran, es la forma en la que van a entrar a su cuenta y aquí un, su correo electrónico y después un password, es lo único que hay que hacer, ya después les van a pedir el, su nombre personal, su dirección y etcétera, etcétera, así que vamos a poner esto nada más rápidamente como un test ustedes deben de poner su propio nombre de usuario que ustedes quieran y su correo electrónico real ok esto es importante y después eligen un password el que ustedes deseen para poder iniciar la cuenta más tarde aquí yo voy a poner cualquier cosa la la la la la la la la la la y le hace clic en sign up and get 150 dólares eso nada más es, es, digamos, un poco de mercadotecnia. No es que realmente te van a pagar 150 dólares por registrarte, es, es, es por invitar. Y te aparece este mensaje en donde dice que te van a enviar un correo electrónico y que debes verificarlo, debes hacer clic en el, en el link que te enviaron para verificar tu contraseña Entonces vas a tu correo electrónico, buscas ese mail, aquí está, y le das clic en el link que te enviaron. Y te va a abrir otra página en donde dice que está confirmado. Y después das clic en Go to my account que significa ir a mi cuenta y te van a pedir ahí eh, que inicie sesión con el nombre de usuario que diste y con tu password. Entonces aquí pongo todo tarará, y después aquí no dice Secure Code, lo único que tienes que hacer es copiar las letras que te aparecen a ti aquí del lado derecho. Entonces aquí a mí me aparecen estas, obviamente las tuyas van a ser diferentes. Um, las copias y le das login y aquí te aparece bueno eh, para ya llenar toda la información de tu cuenta y en la primera línea dice eh, url site ahí es donde vas a poner tu dominio es decir si ya tienes si ya compraste tu dominio si ya lo tienes aquí lo vas a poner solo tienes que copiarlo eh, si no bueno Pon el dominio que tú quieres comprar o que vas, piensas comprar en un futuro. Por ejemplo, miempresa.com. Puede ser eh, el nombre, cualquier nombre que hayas decidido para tu compañía, para tu empresa. Ahí lo pones y le añades el .com o el .net o el .org o lo que tú quieras. Dependiendo qué dominio hayas comprado. ¿Ok? Y después aquí llenas simplemente tus datos con nombres, con tu nombre real. Todos los datos reales porque esta información es información para que te puedan pagar. ¿Ah? Si tu información no es real, entonces no van a poder enviarte absolutamente nada. No importa que les des miles de miles de miles de ventas. Simple y sencillamente no puede funcionar. Aquí, van a, aquí pones tu dirección, tu ciudad, tu código postal, tu país el estado, la provincia, lo que tú quieras, y eh, bueno tu, obviamente tu fecha de cumpleaños, aquí yo voy a poner nada más, estoy inventando todo realmente, eh, tu fecha de cumpleaños, esta no es mi fecha de cumpleaños, pero voy a poner cualquier cosa, porque no es importante, como les dije, esta... Esta cuenta la estoy abriendo nada más para mostrarles cómo se hace el proceso, pero yo ya tengo la mía y ya la he estado trabajando durante 7 años. Aquí su nacionalidad y aquí no es necesario que pongan nada porque los únicos campos que son obligatorios de llenar son aquellos que tienen asterisco. Aquí en SkyPe no tiene nada, entonces vamos a darle submit para enviar y aquí dice que un otro email se fue, fue enviado a tu correo electrónico así que tienes que hacer clic para verificarlo vamos otra vez al correo electrónico lo buscamos esperamos un poco um, a que aparezca, ahí está le damos clic y ahí nos confirma las modificaciones de nuestra cuenta le damos clic al link que aparece y nos vuelve a confirmar y ahora sí, vamos a go to my account una vez más y ahí nos aparece que las modificaciones están en espera de ser aprobadas. Esto tardará unas cuantas horas para que el equipo de soporte de la empresa cheque tu información y lo apruebe. No debes tener ningún problema con eso. Pero mientras tanto, mientras lo aprueban, ya puedes tener acceso a estas partes, a, estas, a las otras um, áreas. Y una de las más importantes es esta, White Label, que se encuentra en el menú de arriba. Le vas a dar clic ahí y aquí es donde vamos a configurar nuestro sitio. Aquí es donde vamos a configurar prácticamente todo. Tienes dos opciones, como puedes darte cuenta aquí. Una que dice Create White Label, del lado izquierdo, y Create Cobrand, del lado derecho. Si ya tienes tu dominio, vas a elegir la que está al lado izquierdo y ahí vas a pagar, vas a pegar tu dominio en la primera línea que dice www. Y ahí pones... Eh, bueno, lo que tú quieras, mi empresa, mi... lo que tú quieras, el nombre de tu compañía, vaya. Y como podrás ver, eh, eh, bueno, se va a copiar en la parte de abajo, aquí yo puse yo mi dominio.com y le puedes checar y te, aparece, te va a decir que no se puede porque tienes que cambiar el DNS de tu dominio. Esto es muy fácil de hacer, lo único que tienes que hacer es copiar estos eh, números que te aparecen aquí abajo que te da la compañía, y ponerlos en la configuración DNS de tu dominio en la página web donde compraste tu dominio. Es decir, entras a tu cuenta de usuario de tu dominio y ahí te va a dar la opción de cambiar el DNS. Y lo único que tienes que hacer es copiar y pegar estos numeritos ahí y es realmente muy fácil. De todos modos voy a poner una pequeña guía, pero si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda con esto del DNS, eh, sígueme en Instagram y mándame un mensaje y con mucho gusto te explico sin ningún problema pero esto es si ya tienes tu dominio, si ya lo compraste recuerda que cuesta alrededor de 10 dólares al año si no lo tienes todavía entonces vas a elegir la opción de Create Co-Brand y aquí vas a poner el nombre de tu empresa, el que tú quieras por ejemplo yo voy a poner eh, chicaslindas.com lsl.com aquí aparece lsl porque evidentemente no es no, no estoy comprando el dominio el sitio la empresa me está dando un dominio y por eso le añade el lsl aquí le doy checar y me dice que está disponible entonces lo voy a tomar así que ya no puedes tomar ese tienes que tomar otro y cuando le das checar y le das aceptar te aparece en la parte de arriba tu dominio y entonces aquí es, este será tu dominio será chicaslindas.lsl.com si quieres quitar el, SL, el lsl del tu dominio entonces tienes que comprar ese dominio Ajá. y bueno damos a editar y aquí en editar nos van a aparecer todas las opciones para configurar lo que vamos a ver en nuestro sitio web aquí podemos elegir las categorías que queremos que aparezcan eh, si queremos chicas, si queremos amateurs, si queremos eh, lesbianas, maduritas, fetiches, eh, parejas, bueno, chicos también, transexuales, celebridades, en fin, como podrán ver, hay una variedad bastante, bastante amplia. Y aquí abajo, donde dice main page, podemos elegir si queremos que en la página principal aparezcan chicas, chicos o lo que ustedes, lo que nosotros queramos, vaya. Entonces yo aquí elijo chicas y después me voy a appearance y aquí es donde se puede cambiar el logo y se puede cambiar los colores y dejemos que cargue un poco para que vean. Y aquí está, como les dije iba a ser un poco similar a como lo vieron al principio en eh, la página de Sex Bond. Eh, los colores cambian. Y bueno, aquí pueden cambiar todo. Del lado izquierdo está el menú. Pueden cambiar el, la, um, el tamaño de las fotografías que aparecen. Eh, el layout. Si quieren que aparezcan uh, más grandes, más rectangulares, más cuadradas. Más, uh, si quieren más cantidad de fotos o menos. Aquí lo pueden cambiar también. Si quieren que aparezca con el nombre, con la descripción o no. Y aquí también pueden cambiar los colores. Ahí depende totalmente de lo que ustedes quieran. Si lo quieren naranja, si lo quieren gris, blanco, verde. En fin, ustedes pueden explorar todas estas opciones y elegir la que más les guste. Después uh, aquí ustedes pueden elegir si el menú del lado izquierdo aparece o no. Si lo quieren que salga, que esté ahí abierto o que esté eh, oculto. Todas estas opciones, si quieren que aparezca el lado izquierdo, el lado derecho, todas estas cosas la pueden cambiar y son libres de decidir cómo quieren que su sitio web se vea. Y aquí, esto es muy importante porque aquí es donde van a subir su logo. Ajá. Ahorita yo no puedo subir logo porque no tengo un logo para esto, pero si le dan clic, ahí les, les da la opción de eh, elegir una imagen y evidentemente pues subirla como su propio logo entonces uh, aquí es donde pueden hacer eso se los recomiendo que lo hagan porque entonces eh, cuando aquí estoy tratando de encontrar a ver si hay alguna imagen que tenga por aquí para mostrarles cómo aparece pero no creo que sea del tamaño correcto déjenme ver si está uh, no me dice que el tamaño no es no es el indicado entonces uh, no no, no les puedo mostrar pero aquí, aquí abajo aquí dice la la talla la, la, el tamaño del que debe ser su logo es importante que cuando lo hagan en la en la mmm, aplicación que les voy a dejar en la descripción ahí chequen que el tamaño sea el adecuado una vez que el tamaño sea adecuado y ya tengan su logo bien aquí lo buscan lo suben y les va a aparecer en el lugar de eh, de, esa, de ese logo de LSL que está ahí en la, en la esquina, ¿no? Que se ve horrible. Es mejor que aparezca su logo. Y aquí, bueno, aquí en la última eh, dice Preview Image. Aquí ustedes pueden subir una imagen eh, para que es la imagen que va a aparecer cuando su sitio web sea compartido en las redes sociales. Eh, bueno, les recomiendo que chequen todas estas opciones que les exploren. Pero la más importante sin duda de ellas. Bueno, obviamente los colores son importantes, pero la más importante es la del logo, porque cuando ustedes suban su logo, eh, esto de LCL se va a quitar, porque realmente no tiene sentido y entonces va a aparecer su logo con el nombre de su empresa y eso le va a dar el toque, el toque personal, el toque de ustedes, el toque de, de lo que ustedes quieren. Y bueno, si y dan clic aquí en Static Page, ustedes pueden cambiar los colores también de cada una de las páginas elegir el que más les apetezca, eh, en fin, pueden cambiar todas estas cosas. Ya es cuestión de que ustedes eh, exploren un poco, no es ningún problema. Y así es como se va a ver su sitio web eh, si alguien lo visita desde un celular, desde un eh, smartphone y bueno, aquí está como se vería en, un, en una página normal. Y después aquí en SEO... Es importante también que elijan cuál va a ser el idioma principal de su página web. Eh, yo supongo que español. No se preocupen. Si alguien visita su página web en China o en Estados Unidos, les va, la página web les va a aparecer a, a esos usuarios en el idioma que ellos necesitan. Así que no tienen que preocuparse. Ten, hay muchos idiomas disponibles. Pero sí es importante que elijan aquí el principal que ustedes quieren. Y que... Eh, cambien aquí en la parte de abajo, añadan el título del sitio, las palabras claves que son las keywords y la descripción del sitio. Pónganle un poco de creatividad ahí porque esto va a ayudar a que las personas encuentren su sitio web cuando, en las búsquedas de Google. Mientras mejor sea tu ti, su, el título del sitio y la descripción, va a ser más fácil que obtengas tráfico gratis eh, por, a través de, de las búsquedas de Google. Y esta última es ya para un, personas más avanzadas que quieran usar eh, bueno códigos para analizar el tráfico y demás. Pero eso ya es si ustedes... Lo conocen, si ustedes no, no voy a hablar de esto en este momento. Eh, lo más importante son las categorías, la apariencia y el SEO. Una vez que terminen, le dan clic en Save Draft y después le dan clic en el botón verde que dice eh, Send for Approval. Y si todo está bien, les va a decir que ya se mandó y que, todo, y que tienen que esperar por la aprobación. Aquí me dice que no, que tengo que subir un logo. Evidentemente hasta que no suba el logo no me va a dejar enviarlo, pero... Cuando ustedes suban su logo y dejen todo listo, les va a decir que eh, ya les van a enviar, les van a avisar cuando los cambios sean aprobados, que va a tardar una, unas cuantas horas y una vez que estén aprobados les van a mandar un mail y entonces su sitio va a estar en línea y va a estar trabajando. Y entonces ya lo único que tienen que hacer es visitar ese dominio y compartirlo en todos lados para que eh, bueno pues sus amigos, familiares y muchas otras personas visiten su nueva su nueva página web de su nueva empresa eh, y bueno eso es básicamente todo eh, ahora lo que hay que hacer es trabajar en la promoción que como mencioné al principio eh, bueno es con un poco de redes sociales aquí también pueden ver eh, la información de pago si dan clic en mi cuenta y aquí ustedes van a ver todas las visitas que tenga su sitio, eh, las ventas que hayan obtenido, eh, en fin toda la información. Si dan clic aquí en mi cuenta eh, y después dan clic en payout, ahí ustedes van a poder decidir cómo quieren que la empresa les pague. Ahorita está en gris y no me deja elegir porque no ha sido aprobada mi cuenta, pero una vez que esté aprobada, aquí me va a aparecer si quiero elegir eh, bueno, tengo tres opciones, que es Paxum, eh, que es un, como algo parecido a PayPal, y e PayService, o si quiero que me, la, me hagan la transferencia directamente a mi banco. Eso depende de ti, lo que tú prefieras. Y bueno, aquí en opciones adicionales es si quieres recibir notificaciones sobre promociones y demás, información respecto a, um, a tu cuenta y cosas así. Eh, y bueno, creo que eso es todo, dejen, chequenla aquí, porque aquí hay varias, varias opciones, varias herramientas de promoción y cosas así que les pueden servir bastante, eh, eso ya depende de ustedes, eh, explorar las cosas, explorar el sitio y bueno, eso es básicamente todo. Eh, y bueno, creo que será ahora momento de pasar a la cuestión más importante que es eh, lo que les había platicado de cómo promocionar su sitio sin gastar tanto dinero. Ok. Y ya. Ahora ya que esté en eso. Ya que está su compañía. Eh, en línea. Bueno ya puede empezar a promocionarla. Pueden mandarse a sus amigos. Eh, pueden hacer flyers. Eh, pancartas. No sé. Lo que ustedes quieran. Pegar en las escuelas. Pueden hacer cartitas. Eh, digamos tarjetitas de presentación. Y darse a sus amigos. Lo que ustedes quieran. Obviamente. Eh, para hacer todo esto es necesario que seas mayor de edad, <risa> eh, es necesario que seas mayor de 18 años. Digo, es más que obvio, vaya, que si no lo eres, si no lo eres ni siquiera te, pu te pudiste haber registrado en, la, en el sitio web como socio, entonces vaya. Eh, ahora, ya que estás pronunciando esto, la forma realmente grande de hacer esto, digamos, un buen negocio y que realmente empieces a conseguir usuarios y que empieces a obtener ventas y comisiones es a través de las redes sociales. Ahora, yo te recomiendo que uses Instagram, pero tú puedes hacer, usar lo que tú quieras. Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, lo que tú quieras. La estrategia es la misma. Si usas Instagram o cualquier otra red social lo que vas a hacer es visitar tu sitio, el sitio de tu compañía y buscar las fotos de chicas o chicos que te parecen más atractivos Busca fotos en donde no aparezcan desnudos, simple y sencillamente que aparezcan sensuales ¿Por qué? Porque si usas fotos de desnudos y las publicas en Instagram te van a bloquear la cuenta, te la van a borrar, no va a funcionar. Pero, eh, si buscas fotos en donde las, las chicas o los chicos están simple y sencillamente en poses sensuales, pero sin que se vea realmente nada, nada, nada, nada, nada, uh, entonces esas las puedes usar y no hay ningún problema. Entonces, vas a, vas a ir a tu sitio, al sitio de tu compañía, vas a buscar esas fotos, de las chicas o chicos más atractivas, atractivos descargarlas, recuerda que no estén desnudos descargarlas y publicarlas en Instagram pero antes de publicarlas vas a pegar con otra aplicación que te voy a dar eh, vas a poner tu dirección web tu dirección web ¿Ah? eh, tu dirección web es tu dominio, es el www.elnombreetucompañía.blablabla.com eh, Eso lo vas a pegar, ¿para qué? Para que las personas que vean la foto en Instagram sepan dónde pueden encontrar a esa persona, a esa foto que estás buscando. Te recomiendo que pongas el dominio y el nombre de usuario del chico o de la chica que, de la foto que estás mostrando. Um, esto me ha funcionado increíblemente bien. Yo llevo haciendo esto 7 años. Um, siete años. De hecho sexbond.com es mi sitio web. Yo soy el propietario de ese sitio um, y llevo haciendo esto y llevo promocionado en YouTube con un canal diferente y en las redes sociales de esta forma y funciona muy bien eh, entonces la estrategia es simple publicas fotos donde venga tu dominio donde venga el nombre de usuario de la foto que estás mostrando y así las personas que ven la foto si les gusta la chica que ven o el chico pueden, saben que pueden ir a tu dominio buscar a esa persona con ese nombre de usuario y disfrutar del show que esa persona les va a dar, ¿no? Um, eh, te recomiendo, evidentemente, que uses hashtags. Ahora, no debes tener ningún problema para empezar a crecer la audiencia en tu cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque normalmente los Instagrams con chicas sensuales tienen mucho éxito. Y like, de verdad, eh, funcionan y crecen de forma muy, muy rápida. Pero si llegaste a tener algún problema para empezar a adquirir seguidores, entonces te recomiendo que uses algo que se llama shoutouts. Y un shout-out es simple y sencillamente eh, pagarle a, digamos, compañías, no, no compañías, cuentas más grandes de Instagram con más seguidores, digamos cien mil, 500, mil, un millón, van a promocionar en su canal o en su en su perfil o en su historia tu cuenta a cambio de una compensación económica y normalmente los shoutouts no son caros es decir, puedes realmente pagar por un shoutout eh, en una cuenta que tiene 100.000 mil seguidores eh, cinco dólares por una hora es decir esa, esa cuenta con 100.000 seguidores va a hacer una publicación sobre tu cuenta, sobre tu página, sobre tu perfil, sobre tu compañía eh, por una hora, la va a dejar publicada una hora, a cambio de 5 o 10 dólares, que no es mucho, realmente no es mucho en la descripción también les voy a dejar un link en donde ustedes pueden, eh, vaya visitar este sitio web y es especia se especializa Solo en shout outs. Ahí tú puedes checar todas las cuentas, cuántos seguidores tienen eh, y cuánto cobran por cada shout out. Pero eh, si tú tienes el tiempo, digamos que no tienes el dinero, pero tienes el tiempo de publicar tres veces al día en tu cuenta de Instagram, de eh, comentar en las publicaciones de otras cuentas, de publicar historias, de seguir a otras cuentas, en fin, de estar constantemente en activo en la red social y de empezar a construir una red, si tienes el tiempo para hacer eso, eso fácilmente hará que tu cuenta de Instagram empiece a tener más y más seguidores. Y cuando tus seguidores te empiezan a llegar, va a ser muy fácil que ellos vean las fotos y vean tu dominio y de ahí ¡pum! ¡Tac, tac, tac, tac! Pongan tu dominio en Google o en el buscador, se metan y van a encontrar un sitio súper profesional que va a funcionar 24 horas del día, los 365 días del año, sin tener ningún problema. Y si te llega un problema, el soporte de cliente va a estar ahí 24-7 sin que tú tengas que mover un solo dedo. Esta es la belleza de ser de los, de los programas de afiliados. Es realmente algo increíble. Hoy en día, nunca había sido tan fácil hacer dinero en internet. Entonces, um, tu sitio web va a estar corriendo todo el tiempo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. De repente, si te gusta cambiarle un poco el, el digamos, el color o cómo luce, a lo mejor poner un, un logo mucho más bonito, lo que tú quieras, lo podrás hacer cuando tú quieras, solo te metes tu cuenta y lo haces. Pero eh, vaya, algo tan fácil no lo vas a conseguir. Y bueno, la forma de atraer usuarios es, como ya dije, redes sociales. Eh, hacer en youtube también puedes subir vídeos que no muestren contenido sexual que no muestren desnudos haces un canal específicamente con el nombre de tu compañía mi compañía .com, y, eh, y puntocom a a subir vídeos de chicas lindas que no que no sea nada sexual que no sea nada desnudo porque entonces lo que va a pasar es que eh, youtube te va a bloquear mmm, muchas cosas y vaya va a pensar te va, te va va a poner tu canal como spam y realmente no vas a conseguir muchas visitas y no queremos que eso pase eh, pero si tú subes videos de chicas lindas o de chicos lindos y pones tu si, tu sitio web en el video para que la gente cuando vea el video vea tu sitio web cuál es el dominio lo puedan visitar cuando ellos quieran empezarás a poco a poco conseguir más y más tráfico eh, una cosa muy importante es que nunca pongas tu dominio, sobre todo si tiene palabras sexuales nunca lo pongas en eh, la descripción de los videos o en, eh, en el campo de sitio web de Instagram es, es decir, nunca lo pongas en donde la gente lo pueda leer eh, o que pueda hacer clic en él ¿por qué? porque Instagram por ejemplo tiene la opción donde tú puedes poner tu sitio web pero si el sitio web es de contenido sexual o de adulto, uh, entretenimiento para adultos eh, te va a cerrar la cuenta, no te lo va a permitir, ¿por qué? porque es, está en contra de las políticas por eso desde el principio te dije no debes publicar nada que sea sexual o que sea sobre desnudos eh, pero Vaya, que eh, si lo haces de forma mm, oculta, es decir, pon, estás poniendo tu dominio en la imagen, es una imagen, no es un texto. Entonces los robots, los robots que leen el, el texto eh, de lo que estás publicando, de Instagram o de YouTube o de Google, nunca van a leer ese texto porque lo van a, o sea, lo escanean como imagen en la imagen viene texto, pero ellos no pueden saber qué texto dice en la imagen entonces imagen y punto y el texto y si en el texto ven algo sexual entonces PUM lo quitan por eso es importante que no pongas tu dominio en, uh, en el campo de sitio web o en la descripción o en ningún lado únicamente en los videos o en la en las fotos ¿Mm? Y bueno, eso es prácticamente todo, es muy sencillo, yo les recomiendo, si se dan cuenta, no tuvieron que invertir absolutamente en nada. Ahora, que si realmente lo quieren hacer, de la forma en la que se recomienda hacerlo, eh, y compran el dominio, les va a costar 10 dólares al año, que realmente es nada. En el primer momento que tengan su primer cliente, su primera venta, su primera comisión, esos 10 dólares van a llegar. ¿Por qué? Porque eh, la venta, la mínima venta en este sitio web es de 26 dólares. De lo cual tú obtienes el 40% de comisión. ¡40% de comisión! Entonces, con la primera venta que tengas ya tienes, ya conseguiste por lo menos lo que te costó el dominio. Cualquier venta que te llegue durante el año es completamente, completamente un ingreso para ti. Eh, bueno... Inténtenlo, yo creo que les va a gustar y si no por lo menos pueden presumir con sus amigos de que mira ya tengo mi propia compañía, esta es mía y no sé, eh, hacer algo al respecto. Eh, que vaya que eh, al principio cuando yo empecé con esto eh, fue interesante como la gente que me conocía eh, me preguntaba al respecto ¿y cómo hiciste esto? ¿y cómo hiciste esto? Bueno, evidentemente nunca respondí todas esas preguntas porque eh, no quería tener competencia ¿vaya? ¿vale? Eh, pero, bueno, el mercado es tan grande que hoy en día es realmente muy fácil que haya clientes para todos eh, entonces, aparte de que ahorita ya no me importa tener competencia porque ya llevo 7 años en el mercado en esta industria y ya tengo, uh, los, las cantidades de visitas que me llegan cada mes al sitio web son más de 100.000, entonces realmente no tengo de qué preocuparme, eh, y bueno, que seguramente a muchos de ustedes les servirá tener un sitio web así, porque vaya, es, es una forma de crear un ingreso, no extra, un ingreso real. Cuando digo real, me refiero a que eh, si tú realmente te pones las pilas, y si realmente te pones a promocionar tu sitio web, tu compañía, es muy fácil, es muy, muy fácil que llegue el momento en el que empiezas a ganar entre mil a veinte mil dólares al mes. Y te lo digo porque así empecé yo. Mi primer cheque fue de 100 dólares. Después, 500 Después tuve que esperar un poco más me llegó mil, después fue, cre fue creciendo y creciendo, entonces el límite es la cantidad de esfuerzo que tú lo pongas. Y con esto me despido, espero que el video les sirva de algo, estoy seguro que hay muchos que tengan ese espíritu emprendedor y que realmente tengan esa pasión, esa, esa idea de querer hacer algo diferente, se van a poder las manos ahora porque realmente esto lo puedes hacer en un día, no que digo en un día, en una hora queda todo listo y lo único que tienes que hacer es empezar a promocionar y ¡pum! Sin problemas puedes obtener tu primer cheque en un par de meses, depende de ti. Bueno, eso es todo, yo soy cristian denle like al video, si algo les pareció interesante, suscríbanse y no olviden, eh, bueno... Dejadme en los comentarios si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, eh, si algo no les quedó claro, contáctenme, síganme en Instagram, eh, ahí me pueden contactar si tienen alguna pregunta muy específica sobre alguna configuración o algo que se les esté atorando, eh, y bueno, trataré de responder, ¿okay? Bueno, eso es todo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao!